Hola, me llamo Mateo, tengo 26 años y estoy diagnosticado de esquizofrenia desde hace bien 10 años. Aunque tengo síntomas desde hace 13. Quiero decir que me gustaría dar un mensaje a esas personas que ahora mismo no ven futuro, que no ven eh, luz. Y les quiero dar un mensaje de, de esperanza pero a través de un consejo, si me lo permiten. Este consejo sería el de querer conocerse más uno mismo, para ser mejor persona y para que también pueda sentirse mejor con sus amigos, su familia, sus hermanos, etc. Pero para ello deberá acudir a profesionales, deberá pasar por muchas etapas y por muchos procesos, pero merece la pena. Te mando un abrazo. Y seguro que lo consigues.